¡No! no. Giselle, mm -hmm. tú eres un no hombre importante. ¿Podrías? ¿Qué? Dame, dame, dame un minuto, ¿Por qué eh, Estoy grabando el mismo Giselle. Buenas tardes, tengan todos. Bien, eh, bienvenidos a esta edición de de Aguas En el día de hoy estaremos eh, compartiendo eh, información valiosa de historias de primera línea, de primera clase. Eh, Esperamos que sea de su agrado y también eh, poder contarles los siguientes eventos que estaremos realizando a nivel latinoamericano, también eh, en Panamá y el resto de los, de los capítulos que conforman Aguas eh, de primero, nuestro primer expositor es el señor José Moreno. El señor José Moreno eh, es de la Universidad Tecnológica de Panamá, de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Eh, también eh, es docente de equipo completo en la Facultad de Sistemas en la asignatura de Seguridad de Informática. Eh, también funge como consultor signo eh, de empresas de servidores rápidos. Eh, adicional también es embajador de la comunidad Dojo, de la Fundación Sin Fin de enfocada eh, a dedicar profesionales de clase y y ciberseguridad eh, también es eh, fomentador del uso de instrucciones Linux, Ubuntu, y es fundador de la PIF que es la Asociación Panameña de Peritos e Informática Forense y además es eh, miembro líder eh, de OAS eh, Panamá City. así que eh, les dejo con con la presentación de José Moreno, y le agradezco su tiempo. Ok, eh, muy buenas tardes, muchas gracias eh, a toda la comunidad OWASP LATAM eh, por la invitación a este evento. La verdad es que eh, es la primera vez que participo como expositor y estoy muy agradecido por poder compartir un poco de mi conocimiento con ustedes. Eh, el tema que vamos a tratar es el OWASP Top 10 API, y, y bueno, por el momento voy a eh, detener lo que es la pantalla que que que de de Así que ustedes me van a disculpar Y vamos entonces a continuar con eh, la presentación de esta manera Espero me comprendan Ok, eh, bueno mi nombre es José Moreno, soy eh, docente de la Universidad Tecnológica de Panamá, Facultad de Ingeniería Sistemas Computacionales y soy eh, miembro y coordinador de un grupo llamado Corporate Team UTP, en el que nos enfocamos eh, en lo que es la seguridad tanto ofensiva como defensiva. Aparte de eso eh, soy miembro de la comunidad Aguas Panamá, eh, soy scout member de DSEC OXLATAM, Miembro fundador de la Asociación panameña de Peritos Informáticos, instructor de la Academia de Redes Cisco TPFIS, certificado eh, Cyber Operation en Cisco, el jugador de Hagibox, es un usuario, consultor de la empresa seguridad Talk Security y algunos artículos de interés que pueden encontrar: eh, que es escrito en Backtrack Academy en eh, el siguiente acortador URL las redes donde pueden seguirnos para más información que comúnmente estamos compartiendo sobre eh, lo que hacemos lo que vamos a ver el día de hoy es eh, un poco de historia lo que es la definición de API-RES cómo eh, se estrellan mismo proyecto qué es el Logo ten algunos ejemplos que vamos a eh, profundizar vamos a hacer una pequeña demostración y por supuesto que el periodo de preguntas y respuestas que, Espero que se pueda dar, si no, entonces se atenderá por medio de lo que es las redes sociales. ¿no? ¿Qué pueden esperar de la presentación? Quiero que comprendan los riesgos de seguridad de las APIs, que conozcan cómo prevenir las fallas de seguridad de las APIs, que aprendamos sobre seguridad de APIs con ejemplos prácticos. Eso es lo que podemos ver. Antes de iniciar de lleno en lo que es un poquito de la historia de las APIs, debemos hablar un poco sobre lo que es el proyecto. OWAS.TOKTEN API eh, como ustedes conocen el, el OWAS, es el Autoguedo Application Security Project que es una comunidad en línea colaborativa sin fines de lucro detrás de eh, lo que es el OWAS.TOKTEN donde se producen artículos, mitologías, documentación, herramientas, tecnologías para mejorar la las de aplicaciones desde el año 2003 el proyecto de OWAS ha sido liberando lo que es una lista eh, sobre las vulnerabilidades de aplicaciones web y las formas de mitigarlas. Pero como sabemos, el auge de, de las api ha cambiado y está cambiando lo que es el panorama de la seguridad. Eh, por lo que surgió este proyecto en el año 2019 del, del OWASP también Top 10, dedicado específicamente a las api Y es lo que vamos entonces a ver durante esta presentación. Y es como el, el, lo que nos da una idea de cómo iniciar con lo que es el pentez de, de API, ¿no? Entonces, eh, un poquito de historia relacionada a lo que es la historia. Como observamos en la imagen, tenemos las aplicaciones tradicionales del lado eh, servidor. El cliente hacía una, una petición de su lado al ser servidor y esto eh, obviamente devolvía lo que era eh, al navegador. Eh, de manera renderizada la petición que estaba haciendo el usuario. Eh, se habla de aplicaciones modernas, pero ya es la actualidad, eh, donde lo que es el usuario utiliza estas api para enviar, para recibir datos en servidores backend, donde eh, el renderizado se hace eh, del lado eh, del cliente. ¿no? Y antes de continuar con lo que es el mismo o TOC 10, quiero traer en contexto, porque algunos puedes que tengan o no conocimiento sobre las APIs, así que la idea es que todos tengamos el mismo contexto. ¿no? Entonces, el API es lo que es la interfaz de programación de aplicaciones, que es un conjunto de, de reglas, como bien mencioné en la presentación, de mecanismos en los cuales la aplicación o componentes interactúan con los demás, y las APIs pueden volver los datos del formato JSON- web GML, dependiendo del tipo de arquitectura que estén utilizando, si es SOAC o si es RES. Eh, vamos a ver. Las APIs son un elemento fundamental en lo que es la eh, innovación del mundo actual, donde los bancos, los comercios, los minoristas, el transporte, el hotel, los vehículos autónomos, ciudades inteligentes son parte crítica eh, de las aplicaciones SaaS, las web modernas, y lo que viene haciendo realmente es que el software necesita APIs para conectarse, una manera de cómo se están comunicando, ¿no? Y es básicamente lo que hemos estado mencionando relacionado al API. ¿Cómo se consumen? Bueno, se consumen a través de llamadas especiales utilizando eh, diferentes herramientas. Podemos aquí ver un ejemplo eh, de lo que es un API de Juego de Tronos donde se consulta información sobre los libros que existen por medio de una aplicación llamada Postman. Obviamente esta es la no única manera donde podemos consumir los datos, podemos consumirlo a través de lo que es el scripting, como estamos observando en la pantalla. En lo que observamos tenemos a la izquierda un script en Python para hacer una búsqueda de chodan utilizando lo que es el, el API de Chodan de derecha tenemos que entender, bueno, vemos instalado lo que es el, el CLI de Chodam o a través de, de WebAX dentro de aplicaciones y en este caso estamos viendo lo que es el, la pasarela de pago de Stripe para lo que es, obviamente, el pago de un producto y bueno, la situación actual que tenemos un montón de dispositivos y aplicaciones conectadas entre sí. Las APIs eh, de la web moderna utilizan lo que es la arquitectura REST. Algunas utilizarán SWAT todavía, pero ya están totalmente en desuso. El, el formato que es JSON y el transporte a través del protocolo HTTP. Entonces, lo que es REST, REST viene siendo las transferencias de estado representacional, perdonen, y que tiene recursos, comunicación asincrónica, cliente-servidor. Los recursos pueden ser. Eh, que, o, o URLs definidas con las que se está trabajando, la comunicación puede ser cómo eh, se comunica el recurso completo, el estado de seguimiento del cliente y, obviamente, utilizando lo que es la arquitectura cliente-servidor, eh, podemos observar lo que es eh, el JSON, que no es nada más que la anotación de objetos de JavaScript, donde a la izquierda observamos un ejemplo de XML que utilizaba la arquitectura SOAC. Eh, con un objeto llamado empleados, eh, empleados perdón, y tenemos cada empleado definido en ¿no? JSON entonces a la derecha vemos entonces la mejora porque tenemos lo que es el, los empleados y cada uno de los diferentes objetos con sus propiedades ¿no? ¿cómo va a funcionar? bueno dentro de estas prácticas o las mejores prácticas de API utilizan lo que es eh, cuatro operaciones básicas eh, a través del protocolo HTTP, que es el POS, el GET el PUC y el DELETE, lo que es eh, para recibir datos en un formato, eh, nosotros utilizamos GEC para crear nuevos datos, el PUC, para eh, actualizar utilizamos el PUC, y para el DELETE utilizamos, eh, DELETE, pues, para borrar, perdón. Y observamos en la, en la imagen su equivalente en SQL y lo que vendría siendo un CRUD también debemos conocer lo que son los códigos de estado HTTP donde encontramos un conjunto de códigos eh, los que son 100 en adelante, que son informacionales, los 200 que son de éxito, los 300 que son redirecciones, los 400 que son errores de cliente, el famoso eh, not found o no encontrado y el prohibido que es el 403. Y observamos también lo que son los errores 500. Comúnmente vemos el Internet Server Error, el Back Gateway o los servicios no disponibles, que son los que son más comunes. No son los únicos que existen de errores, esto es un montón. Y ahora sí vamos entonces a entrar de lleno lo que es el, el agua Top 10. Y vamos entonces a iniciar con el primero, que es el el de API eh, número uno que no viene siendo más eh, perdónenme, un segundito que es la utilización de nivel de objetos inseguros, donde como observamos en la imagen los atacantes, los atacantes sustituyen el ID de su propio recurso eh, en la llamada al API como un ID de recurso que pertenece a otro usuario lo que están haciendo es así, obteniendo un recurso de otro usuario a través de el endpoint, cambiando lo que es el ID donde no existen estas comprobaciones de utilización adecuada permitiendo a los atacantes acceder al recurso especificado en lo que es eh, el OWASP TOCTEN es conocido como el IDOR o referencia a objetos eh, directos e inseguros y eh, podemos observar entonces un ejemplo de caso real en donde el T-Mobile, como pueden ver en la imagen Tenía en sus endpoints, uno podía introducir los nombres de teléfono de los usuarios, en este caso me parece que fue en el 2017, y obtener información de, eh, confidencial de cada uno de los clientes. Un ejemplo de la prevención es la implementación de, de verificaciones de utilización con políticas de usuario y jerarquía. No confía en las identificaciones que envía el cliente y en su lugar utilice los ID almacenados en los otros sesión. Eh, en este caso, cada uno de los diferentes ID debe corresponder con uno de los diferentes eh, clientes o usuarios que están utilizando la API y eh, verificar lo que es la utilización de cada solicitud para acceder a la base de datos, porque puede ser que estén tratando de un usuario que si tenga una autenticación correcta, está tratando de obtener un objeto a un recurso que no esté relacionado con propiedades de, del mismo usuario. Y utilizar lo que son aleatorios que, que no se puedan adivinar porque eh, no podemos estar utilizando, eh, no se recomienda estar utilizando números eh, incrementales porque pueden ser adivinados aunque no debería ser el, el caso pero es una manera de prevenirla podemos observar también lo que es el LAPI 2 eh, 2019, que es la autenticación de usuarios vulnerables donde eh, se implementan mecanismos de autenticación, de autenticación perdón, incorrectamente, lo que permite a los atacantes comprometer estos tokens de autenticación, explotar fallas de implementación, asumiendo la identidad de otro usuario de manera temporal o puede ser también permanente. Que el usuario o el sistema es incapaz de identificar al cliente eh, correctamente, ¿no? Y es lo que estamos viendo en este momento. Los atacantes controlan entonces esta cuenta de usuario, leen los datos de tu usuario y toman acciones como si fueran el usuario que están suplantándole eh, su perfil. Podemos observar entonces lo que es el API 2, que es la, eh, el caso, perdón, en este caso de Uber, donde los usuarios suplantaban la identidad de otro usuario y hacían peticiones en nombre de un usuario específico. Esto fue succionado ya hace ya un par de años, pero esto fue identificado por eh, un investigador de seguridad, un bug bunker, lo que fue la plataforma de Hacker One. Y para prevenirlo, eh, debemos comprobar todas las formas posibles de autenticarse en todas las API. Puede ser que exista una manera más eh, sencilla que otra. Eh, los que son... Eh, los endpoints, para restablecer la contraseña, eh, y estos enlaces deben ser únicos que permitan a cada usuario se identifiquen y deben ser protegidos de igual manera con mucha rigurosidad. Utilizar esta autenticación eh, que en estándar, que no sea un protocolo inventado por el desarrollador, eh, o que si van a implementar lo que sea después de muchas pruebas, generación de token, almacenamiento de contraseña, y lo que es la autenticación de, de múltiples factores, la autenticación de, de doble factor. Eh, los tokens de acceso deben ser de corta duración. Lo que es la parte... Eh, ...que se utilicen eh, los permisos correctos para las aplicaciones. Me ha pasado que dejan permisos, de, por lo general, para los temas de las redes sociales muchas eh, aplicaciones o, o con usuarios que ya no están eh, dentro de la organización, que eran Community Manager y que en algún momento entonces eh, dejaron sus permisos y otras personas pueden entonces aprovechar ese, ese token o vulneraron al, al usuario y consiguieron entonces ese token para hacer suplantar la identidad del usuario. Eh, cuando hablan de limitación de velocidad son los Ray Limit para la, a lo que son las políticas de, de bloqueo y comprobaciones de contraseñas débiles por cuestiones de que no estén haciendo ataques de fuerza bruta, la parte de exposición de datos eh, sensitivos, es, también es fundamental. Esto eh, se produce cuando la web muestra demasiada información o cuando se puede hacer un análisis del tráfico de la red para obtener la respuesta de la API, que es en busca de eh, datos sensibles. ¿no? En el 2019, perdón, en el 2018 creo que fue, eh, un investigador de seguridad informó que el marketplace de Facebook estaba filtrando información de lo que era la venta del usuario, la ubicación del usuario, perdón, de la venta de un producto a través de su API y que pueden ser aprovechados para hacer ataques eh, por medio de ingeniería social contra un objetivo. Eh, no debemos confiar en lo que el, el cliente filtra los datos de, debemos revisar la respuesta a la API para asegurarse que solo contengan datos necesarios que nos pongan información de más eh, definir lo que son los esquemas para todas las respuestas de API eh, igual manera con las respuestas de errores no debemos permitir que se muestre mayor por información de la correspondiente esto igual que en el Logos Top 10 identificar los datos sensibles, información de identificación personal y justificar su uso porque no podemos estar eh, entregando información personal eh, sin, sin saber quién la está manejando y obviamente cumplir las verificaciones de respuesta para evitar fugas accidentales de datos o excepciones. ¿no? Lo que es el punto cuatro, que es la falla de restricción y limitación de recursos. En esto sucede mucho que las api no imponen ningún tipo de restricción o los desarrolladores de las api sobre el tamaño y la cantidad de recursos que solicita el cliente. Y esto afecta el rendimiento del servidor, causando lo que conocemos como la denegación de servicios y fallas de autenticación eh, a través de fuerza bruta. Por lo que debemos definir un rate Limit adecuado, esto a través de un de, de error. Existen herramientas que permiten hacer benchmarks sobre lo que son el máximo que se puede permitir en una API, actar lo que es el rey límite que coincida con los métodos de API, los clientes o las elecciones que necesitan o deberían poder obtener al dar controles sobre las relaciones de compresión y definir límites de los recursos del de, eh, contenedor si está utilizándose lo que es eh, la parte de la autorización vulnerable a nivel de función y en esto podemos observar eh, es bien fácil de comprender si observamos la imagen, tenemos una solicitud que es un usuario normal, eh, hace una información específicamente de él y podemos reemplazarlo después con otra propiedad de otro elemento de un usuario administrador para obtener toda esta información. O sea que si descubren otros métodos para que puedan suplantar eh, los roles o permisos de otros usuarios. ¿Cómo podemos prevenirlos? No confiamos en el cliente para hacer cumplir el acción del administrador. De negar todo lo que son los datos eh, de acceso de forma predeterminada, eh, permitir operaciones solo a usuarios que pertenezcan al grupo ROL correspondiente y diseñar y probar correctamente la autorización. En cuanto a lo que es la API, eh, lo que es la asignación eh, masiva, esto está relacionado eh, cuando la API toma estos datos de proporcionados por un cliente sin filtrado de propiedades de listas blancas. O sea que yo puedo, en algún momento, como puedo mover la imagen, enviar parámetros o, o, o propiedades que permitan modificar la información que tiene mi usuario. A pesar de que sea una información, hay información que yo no puedo o debo modificar, como es en este caso la, el balance que puedo tener una cuenta o si puedo modificar mi rol como administrador, esto debe ser eh, controlado. Como medida de prevención, debemos tomar en cuenta si es posible evitar estas funciones que enlacen automáticamente la entrada de un cliente en variables o efectos internos, ¿no? que el usuario directamente no pueda modificar eh, su información. Debe tener en cuenta la sensibilidad a nivel de exposición de estas propiedades. ¿no? Incluir en una lista blanca las propiedades que el cliente puede y debe actualizar únicamente y permitir o utilizar las funciones integradas para incluir en la lista de negra las propiedades a las que el cliente no debería acceder. Si corresponde, entonces definir específicamente y forzar esquemas de datos de entrada. Las malas configuraciones de seguridad, que esto hemos visto eh, múltiples problemas de configuración de seguridad recientemente, se dio un problema con SolarWinds y su herramienta Orion donde todo comenzó porque publicaron sus credenciales por defecto en un repositorio de GitHub pero no solamente eso pueden ser eh, configuraciones predeterminadas inseguras como las credenciales por defecto o incompletas pero son eh, cabezados y de HTTP mal configurados o mensajes de errores puestos que llevan a, a, a que guíen estos atacantes o cibercriminales en la búsqueda de vulnerabilidades eh, se previene estableciendo procesos repetibles de hardening y parcheo, autoriza, automatizando la localización de fallas de configuración, desactivando las funciones innecesarias restringir el acceso administrativo y definir y aplicar los recursos incluidos en los errores. La inyección, que también este es muy similar a la de Logo este, cuando no solamente se trata de inyección de SQL o no SQL, sino que puede ser reglas de sistemas operativos, U otros comandos de la API, eh, donde podemos forzar a que el intérprete ejecuta comandos no deseados, o regular de todas maneras eh, que no serían inaccesibles normalmente, que es lo clásico que uno manda cuando estamos haciendo un, un login bypass, o que queremos obtener una tabla de una base de datos, por lo que para prevenirnos, no confiar en los consumidores de API, aunque sean internos, Debemos definir lo que son los datos de entradas, los esquemas, tipos y patrones de cadenas, aplicarlos en tiempo de ejecución, validar, filtrar y sanitizar todos los datos de entradas, definir los límites y aplicar las salidas de API para evitar fuga de datos. En cuanto a lo que es la gestión inapropiada de, de activos, esto se da mucho cuando tenemos múltiples versiones de API y dejamos la versión de, de prueba con datos eh, que funcionan en lo que es la versión de producción eh, pues he visto eh, con lo, conjunto con unos estudiantes que tenemos y, y colegas que tenemos de diferentes eh, ramas en la universidad como, como algunos eh, APIs en producción dejan las credenciales por defecto eh, que estaban en la versión de beta y que podían utilizarse de alguna manera para autenticarse. Eh, lo que era la versión de producción, entonces debemos mantener un inventario actualizado de todos los hosts de API, limitar el acceso a, to a lo todo el que no debe ser público, limitar el acceso a los datos de producción, segregar el acceso a los datos de producción y de la no producción, implementar controles externos adicionales, como eh, si existen firewalls de API o escáneres de API que nos permitan eh, Mitigar cualquier tema de, de vulnerabilidad que dejemos eh, por defecto, retirar correctamente las versiones antiguas de las API, aplicar las correcciones de seguridad, eh, implementar la dedicación estricta, redireccionamiento y lo que son las políticas de CORS, en la que es eh, el monitoreo registro insuficiente. Esto se da eh, porque no existen efectivamente lo que son el registro, monitoreo alerta, eh, donde podemos eh, obtener resultados, en, en algunos casos se dan que no hay manera de obtener información sobre eh, los registros y en las presentaciones anteriores que estaban dando en, el, eh, en este congreso este, eh, ya estaban hablando sobre efectivamente cómo tenemos y tenemos esos registros eh, centralizados para cuando los necesitemos. Y mantener estos registros eh, posteriormente en un lugar donde podemos acceder a ellos. ¿no? Y siempre debemos registrar los intentos fallidos, los accesos denegados, las fallas de validación de entrada, cualquier falla en las verificaciones de la política de seguridad. Debemos asegurarnos que los registros estén formateados para que otras herramientas también puedan consumirlos. Proteger estos este registro como información altamente confidencial... Eh, Incluir lo que son detalles para identificar a los atacantes, evitar tener datos confidenciales en los registros Y integrarlo con SIEM o otros paneles de herramientas de monitoreo y de alerta ¿no? Vamos entonces a entrar en lo que es el periodo de demostración Perdón, vamos a entrar en el periodo de demostración Y yo quería eh, mostrarles a ustedes, un momentito Un, un repositorio, este es un repositorio de demo para probar y comenzar con lo que es el probando el pentesting de, de APIs y esta herramienta es un, es un contenedor que se llama Tareful API que es una API vulnerable para efectivamente comenzar a probar eh, lo que son eh, la misma aplicación y donde eh, lo único que tenemos que hacer es seguir los ejemplos que nos van desglosando en, en lo que es la, la aplicación. Vamos aquí al Let's Play Start y vamos a iniciar. Y lo primero que nos indica son diferentes escenarios que puedan presentarse a la hora de hacer una prueba de un pen test de API, que podemos obtener información sensitiva, los de IDOR, controles de acceso trolling, suple injection lo vamos a definir todo, vamos a ver los tres primeros por cuestiones de tiempo eh, sé que eh, todavía tenemos algo de tiempo pero quería de todas formas por cuestiones de, de si pasaba algún problema, un ejemplo clásico bueno, ahí estamos viendo que nosotros podríamos hacerle un curve eh, yo quisiera en este caso probar que es lo que me muestra esta API y podemos observar de una vez si habíamos hablado de lo que son los métodos HTTP. El método 200, como estamos viendo acá, es uno de los métodos que podemos eh, ver que se utiliza y es un obviamente el protocolo HTTP. Así que eh, estamos viendo en este caso, estoy utilizando lo que es la línea de comando. Eh, que es línea de comando, que estoy haciendo un curl, que es una herramienta que es una navaja suiza que utilizamos eh, para pruebas a lo que es HTTP. Y si yo quisiera, en este caso, como ya hemos mencionado, yo quiero, bueno, yo quiero probar, yo sé que dentro de la cabecera que voy a mandar, yo debo añadir lo que es el, el, el header de JSON del content type en el cual yo debo incluir dentro de mi petición. Entonces, si yo voy al primer ejercicio que es de eh, información disclosure y vemos que existen, eh, ya me, me indica directamente que yo puedo utilizar lo que es eh, el método get para obtener información sobre los libros, entonces yo podría venir y yo simplemente eh, hago un un método que, es GEC, que está aquí, voy a hacerlo a lo que es el el segundo yo lo tenía preparado, así que yo solamente voy a pegar aquí lo que es el comando y cuando llegue a la petición van a ver que de una vez me forma y me muestra lo que es el en JSON, la información sobre el, el libro que estoy solicitando pero yo lo que quiero ver es eh, o forzar, en este caso un mensaje eh, adicional, en este caso me está diciendo que muestra la información de stack trace, que no es más que un mensaje que me va a mostrar ahora, porque yo voy a forzar un error, y me va adicional a mostrar lo que son parámetros que no deben eh, decirme la ruta, de donde está la vista que está reventando, me está mostrando información adicional, de los paquetes que está utilizando y yo puedo observar entonces eh, información que no debería ser mostrada a simple vista a los usuarios eh, normales yo debo eh, atrapar ese error y evitar que me muestre ese tipo de mensaje porque lo que va a hacer es eh, permitir que un atacante tenga mayor información tenga un mayor look si yo quiero entonces ahora ir a la, a la parte de... IDOR. en IDOR esto dice que es un examen online y que yo debo acceder a los resultados de los exámenes y que el estudiante que yo debo utilizar es el usuario Batman y va a tener lo que es el siguiente ejemplo, esto que estamos viendo acá, no es más que el base 64 yo en mi caso eh, voy a ponerlo aquí, ECHO y aquí era una M acá adelante, lo concateno con base 64 y me dice que la ID es 1 eh, y el otro ID que está acá, el que estamos viendo, MG es 2, es lo que está mostrando el nuevo que está en base 64, de igual manera yo tengo que hacer la petición a este endpoint que estamos viendo eh, aquí, pero antes de esto yo debo etiquetarme yo debo obtener un token de usuario, fíjense que me está diciendo que era el usuario Batman así que yo voy aquí a Backman y yo voy a copiar esta información porque yo necesito que me dé el token, que yo voy a utilizar esta información que está aquí, voy a utilizar un archivo de texto y lo pego acá, este es el token que vamos a utilizar y me dice cómo es el formato del header que voy a utilizar para hacer la autenticación esto que estamos viendo acá ya una vez que yo tengo el token y yo sé que eso es 64 yo lo que puedo hacer en este caso es verificar efectivamente si yo puedo hacer la petición vamos a primero hacer la petición que me dice que tengo que hacer una partición GEC de mi... voy a hacer la petición GEC y yo puedo, eh, aquí, bueno, en mi caso como estoy utilizando la Z Shell, pero estoy mostrando los, las pruebas que estaba haciendo hace unos minutos, pero yo lo que necesito ahora mismo es el, el archivo de texto que tengo por acá. Y yo lo que voy a hacer es copiar el token este que está aquí, el que yo voy a utilizar para hacer la autenticación y vamos entonces eh, a terminar lo que es el header de autenticación y debo entonces completar los demás formatos que son los formatos del header eh, que me están diciendo que debo ponerles y obviamente debo ponerle entonces el endpoint al cual yo voy a hacer la solicitud me dice que es esto que está aquí y aquí entonces yo puedo ponerles este id que es lo que me está diciendo que nos pasó algo vamos a ver qué sucedió aquí Un momentito, utilization. Este es el token del giver. un momentito. Le estoy mandando no. el token. Vamos a ver si le estoy mandando el token correcto. Si estoy mandando el token correcto. Entonces. A ver si es esto. Efectivamente, me estaba faltando el slash al final por cuestiones de formato, a veces me pasa. Y estoy entonces mandándole lo que es esa petición. Y ahora me dice que eh, yo puedo utilizar y hacer la petición mg eh, con el ID, mg, igual, igual. Y ahí me está mostrando otra información. Pero esto no es eh, lo que estamos haciendo. Esto lo que me está mostrando es el usuario número 1 que se habíamos visto lo que era el token me decía que el usuario número uno era eh, Batman. Yo lo que quiero es eh, pasarme por otro usuario, y ese otro usuario es el usuario que eh, voy a obtener los resultados de su, de su información, de sus datos. Y yo voy entonces a probar el siguiente. Y pueden observar que ya el usuario cambió esto que está aquí, ustedes si lo convierten igual como hicimos hace un momento, podemos obtener el resultado del número de la ID y es 56 y así estamos obteniendo que en efecto es una referencia insegura a un objetos de igual manera existen otras pruebas, en este caso ya para terminar porque se está acabando el tiempo podemos observar lo que es el, la manipulación de los controles de acceso donde voy a suplantar al usuario en este caso el usuario admin para borrar eh, para borrar un artículo, ya yo lo había probado anteriormente, eh, un ejemplo con el postman que esta es otra herramienta header, en este momento que es el header Is admin, y yo lo que podría hacer es eh, hacer la petición que estamos viendo acá, nada más que añadiéndole eh, en efecto lo que es el header de admin para que eh, me permita borrar. Voy entonces aquí eh, me eliminó un momento que creo que aquí. se me fue y... voy a quitar el verbose un momentito para que no, no está borrando en este momento él debe borrarme lo que es el artículo número 4 vamos a ver qué no está mostrando un momentito. Ah, será que está. Hay un problemita aquí porque tengo que darle Q y U veg y y le digo que voy a mandar este parámetro. Puede ser que como no le estoy mandando el content time, vamos a ver si es eso, pero primero vamos a probar y a ver si me deja borrarlo, me de modificarlo. Ok, no, no están Me copio de nuevo lo mismo. Es apites punto okay, XY. y XYZ. y yo quiero que me borre el artículo número 4. Aquí he mal el toxec? ustedes disculpen. Optis, toxic. No me está dejando borrarlo. Un segundito. Vamos a añadir el otro, content, el otro header y ya bueno, si así no funciona lo, lo dejamos porque yo sé que ya eh, estoy contra el tiempo Así que vamos a terminar con, con esto, pero esta es una herramienta muy buena para lo que es la práctica del de y Existen otras eh, aplicaciones que permiten hacer las pruebas bueno no me está dejando borrar, algo estoy haciendo mal aquí, eh, pero bueno, ya se me acabó el, el tiempo. La verdad es que eh, muchas gracias por lo que es el, el tiempo que me han brindado a toda la comunidad de Agua a todos los presentes por su tiempo, les agradezco mucho eh, que me han permitido eh, mostrarles un poco de lo que es el Agua Stone de Gapi, esto es solamente el inicio, existen eh, muchas otras eh, metodologías, existen... Eh, cursos Específicamente de API Pentesting que permiten a uno eh, conocer más sobre lo que es la seguridad de aplicaciones. Eh, bueno, sin más que decir, eh, muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes. Eh, espero que estén bien. Ya se prepara el siguiente expositor. ¿Me escuchas? Buenos días, pues, buenas tardes, discúlpame. Hola, sí, lo escucho bien. ¿Cómo están? Ser? Hola, hola, ¿me escuchan? Okay. ¿Me escuchan? Hola, hola. Um, dame un sí, me escuchan bien. Sí, sí. Ok. Dame un segundo.